Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, que es lunes, inicio de semana, lluviosa, ¿verdad?, por San Francisco de Macorís, que estamos hasta en de febrero del año 2020. Esta vez, como anunciábamos nosotros al principio del programa, en la entrevista VIP, vamos a tener una vez más con nosotros la doctora Marika Pérez, quien es neumóloga, saben ustedes que... Estamos siendo nosotros afectados en el país hace ya un tiempo por un virus gripal. Eh, y yo entiendo nosotros que es un compromiso y una responsabilidad como medio de traer la orientación que necesitamos y sobre todo un profesional de la neumología. De manera que por eso eh, quisimos una vez más invitar a nuestra querida amiga la doctora marica pérez para llevar esas orientaciones que usted necesita saber sobre toda esta situación que estamos viviendo en el día de hoy así que doctora saludos bienvenida una vez más a contacto diario Un saludo muchas gracias por la invitación doctora eh, vamos a hablar eh, de inmediato en este conversatorio este virus cuando hablo de virus me refiero a la influencia verdad que está afectando sí, el porque país hay que, porque hay que diferenciar sí, que sí, no sí, estamos hablando sí, del estamos virus de sí por ejemplo, en el problema mío, en mi caso actual, que también tengo varios días con este virus, en mi esposa y otra parte de los miembros de la familia también que eh, están padeciendo de este virus. Háblanos un poquito de eso que está en el ambiente y cómo podemos nosotros manejarlo. Eh, ahora mismo en la República Dominicana estamos cursando por el periodo estacional de invierno. En invierno es más común que se presenten las infecciones de vías respiratorias altas dentro de las que está actualmente el virus de la influenza, tanto en su variante influenza A como influenza B. Realmente es un proceso gripal normal que va a afectar con mayor gravedad a los pacientes con factores de riesgo como las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años. Nosotros contamos con vacunas las cuales se iniciaron a suministrar por medio del ministerio desde el periodo de octubre y todavía están disponibles en todos los centros de atención primaria y los centros de vacunación. Pero como sabemos eh, generalmente estos virus tienden a mutar entonces a pesar de que una persona se haya puesto las vacunas específicas para una cepa puede presentar los síntomas del virus y padecer entonces mutaciones del virus, lo que hay que tener las prevenciones y la medida de, de lugar. Hay, hay, una, hay un error que, que, que cometen algunos eh, que tienen la población una percepción de que cuando van a poner tienen la, ya tienen todas las manifestaciones del proceso eh, gripar o, o la coriza, eh, tienden a decir, déjame vacunarme eh, para, para evitar que se me complique. ¿Eso es una verdad o es una mentira? No, eso es una falacia porque ya realmente después que la persona se ve afectada, en este caso por el proceso viral, ya no tendría una indicación de administrar la vacuna. Sabemos que la vacuna se van a preparar con respecto a las cepas que se esperan para esa, para esa estación, entonces ya desde este año se vienen preparando las vacunas para el 2021 porque debe de suministrarse cada año por las mutaciones del virus y por los cambios de cepas que se van produciendo cada año. Entonces, para la cepa de este año tenemos H1N1, H3N2 y e influenza B. Entonces, si usted se la administró en octubre, lo más probable es que usted o una infección viral por otro virus de lo que no estaban concebidos en la vacuna o si la presenta tenga una infección más tenue, porque en sí lo que hace es prevenir que usted presente una infección grave, pero si ya usted tiene los síntomas respiratorios y la infección por el virus, no tiene indicación ya de suministrar la vacuna, sino en ese caso utilizamos antivirales que están indicados en los casos especiales que mencioné anteriormente, cuando el paciente tiene uno o dos días solamente de inicio de los síntomas. Doctora, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, la temperatura en el caso nuestro eh, hoy? como amanece la temperatura, una, una lluvia, lluvizna ¿qué tanto afecta el virus que, que nos está afectando en ese sentido? Se relaciona más con el contacto interhumano, entonces los días que están así más fríos, más lluviosos, tendemos a hacinarnos un poquito más, entonces hay un mayor contacto entre una persona infectada que pueda transmitir entonces el virus. Estamos en un sitio, quizá protegiéndonos de la lluvia, alguien estornuda, tose, usted saluda a una persona, un contacto menor de... Eh, un metro, diez metros, entonces te, tiende a infectarse más. También es bien sabido que cuando enfría un poco más la temperatura, cae un poquito más la presión atmosférica y tiende a resecarse la vía respiratoria y se crea una puerta de entrada por la cual puede acceder el virus más fácil a la persona. Somos nosotros eh, actualmente eh, vulnerables, ya yéndonos a, a la parte macro, en el sentido de, esa, de la situación que está afectando al mundo con respecto al coronavirus, la situación que estamos nosotros viviendo en este momento, así con, con este virus gripal que nos está afectando, ¿eso nos hace más vulnerables a poder eh, en cualquier momento ser impactados por esta situación? Realmente la vulnerabilidad con respecto al coronavirus ahora tiene que ver con el riesgo que tengamos como país de tener una persona infectada, porque hasta el momento no hay casos en la República Dominicana porque no tenemos una persona infectada que lo pueda transmitir. Me refiero todavía al momento, no tenemos viajeros, no tenemos personas quizás con un contacto, pero en algún momento se va a dar, porque ah, sí. tenemos que tener un caso primario para poder entonces Hay, hay una situación, eh, si se podría decir... Eh... De tipo diplomática Donde nosotros tenemos alrededor de unos 20 estudiantes En la, en la provincia de Guan Y los familiares están haciendo presión Para que lo, lo trasladen a la República Dominicana Lo traigan a República Dominicana eh, Hay medidas protocolares Ya por, por el propio eh, sistema sanitario de Guan Y también de la, o, de la OMS Donde hay que cumplir un protocolo Para poder salir de ahí Porque no podemos hacer por, por cumplir un, un, un asunto diplomático, traer un caso eh, innecesario a la, a la región, que, que eso, eso es lo que nos puede impactar ahora. En, en sí, este muy sentido. cierto, como usted dice doctor, eh, realmente ya eh, la Organización Mundial de la Salud dio sus lineamientos con respecto a la alerta máxima en las migraciones, entonces ya con las diversas medidas protocolares, esos casos van a ser tratados, pero realmente eh, hay varios países que están eh, llevando sus ciudadanos desde China a sus países de origen cumpliendo las medidas de cuarentena del lugar, que son 14 días, ya que se tiene como un periodo de incubación de 2 a 14 días con respecto al coronavirus. Pero, pero yo digo, en el caso del el coronavirus... Es tan agresivo que, que, que no sea... Que es, no le no voy a cambiar la pregunta. El coronavirus no es una especie de influenza como, tam, como la padecemos ahora mismo con la A y la B. O es más agresivo en el sentido de que puede ir al traste con la vida. O sea, si podemos pensar las la estadísticas de Juan y los infectados, tú te puedes decir, pero vamos a ver que, cuáles son los que se mueren. Muchachos jóvenes, 18 años, tranquilos, con toda la salud del mundo... Eh, debería hacer Ya se han publicado varios estudios con respecto a las casuísticas de los pacientes que están afectados en China y se ha visto que los pacientes que fallecen generalmente tienen más de 65 años y comorbilidades y las personas menores de esa edad que fallecieron o tenían VIH o tenían diabetes o tenían otras comorbilidades. ¿Desde el inicio ah, les dije yo eso? Porque la tasa de transmisión del virus que incluiría o iría dentro del factor de virulencia es de 1.5 a 2.5, es decir que por cada persona infectada va a transmitir el virus a 1.5 o 2.5 personas. Y más esa, esa gran el ciudad tan conglomerada. Ese fue el problema, una ciudad donde hay Yo creo que en el mercado donde se personas, dice que inició la infectación es como el tamaño de San Francisco, de, no San Francisco no, de la, del sí. país. Doctora, finalmente, recomendaciones, porque nosotros eh, tocamos ese tema del coronavirus, pero a, afortunadamente No, todavía... pero para quitar el terror, porque la gente anda en un terror, eh, porque la publicidad, tanto a nivel de las redes sociales, que eso, el otro día vi yo una foto que dije, no, pero eh, es que eh, este este instrumento está en manos, de mas, en, en demasiadas manos, que no saben ni lo que están haciendo. Una foto donde se veía como cuando, de la plaga de lo, de lo, del principio del siglo, de que hay gente en, la, en las plazas muriéndose. O sea, que ese terror que tiene la gente del coronavirus. ¿Y que yo cae? No sabiendo que eso no es así. Entonces, tocamos ese tema que afortunadamente y gracias a Dios todavía no, no, es, no hemos sido impactados. Pero, por ejemplo, lo que tenemos al momento, recomendaciones para que ser, eh, o sea, de cómo cuidarnos, ¿verdad? Se recomienda lavado de manos, el cual tiene que durar más de 20 segundos con jabón. Si no hay agua y jabón disponible, lavarse las manos con un derivado de alcohol al 60%, al toser o estornudar, utilizar pañuelos desechables y eh, tirarlos a la basura, evitar el contacto eh, con una persona infectada. Asimismo, también se recomienda eh, mantenerse siempre alerta o conociendo la medidas de prevención dictadas por el ministerio. Además, eh, hay varios estudios donde se refiere, ¿verdad?, que la persona que tiene mayor riesgo evitar contacto con superficies o algo que puedan estar infectado. Entonces, si una persona mayor de 65 años, un niño, mantenerse siempre desinfectándole las manos o la área donde la persona tiene un mayor contacto. Bueno, doctora, pues gracias, gracias por acceder a esta invitación que le hicieron para tocar este tema. Tan importante y sobre todo hoy, por el, precisamente por el impacto que estamos teniendo por este virus gripal que está afectando a todo el país. Así que gracias, doctora, por estar con nosotros. Para además decirle que si usted tiene la necesidad de acudir ¿verdad? a un neumólogo, vamos a decirle, doctora, donde usted está dando su consulta para que el público sepa a dónde acudir. Eh, sí, estoy en el horario de la mañana, en el Centro Médico Siglo XXI, Reinaldo Almanzar 110, y en el horario de la tarde, en el Centro Médico Doctor Valle, consultorio 136. Pues está la dirección de la doctora Marica, pero Reiterarle que está en el Centro Médico Siglo XXI, dando consulta en horario de la tarde, ¿verdad? De la mañana. De la mañana, perdón, y en horario de la tarde, ya en el... Centro Médico Doctor Ovalle, usted encuentra los servicios de la doctora Marika Pérez quien es neumóloga, gracias por estar con nosotros, a ustedes mantengan la sintonía, porque a regreso venimos con el encargado de ponerle rostro a la finanza y la economía como cada lunes en este espacio que es Ezequiel González, así que no le cambio que en breve regresamos